El origen de la criatura de la Laguna Negra Bajo el oscuro fondo de las remotas lagunas, existe la criatura que a mi parecer es la más increíble de los monstruos clásicos. Un ser nacido en la más fascinante imaginación. Una bestia monstruosa que surge de lo más profundo para causar el terror. Su rostro, cuerpo y escamosa piel son inconfundibles. Hoy conoceremos el origen de la criatura de la Laguna Negra. Este es uno de los monstruos clásicos con menos historia. Sin embargo, su origen podría haberse construido de mitos y leyendas increíbles sobre criaturas que habitan los pantanos, seres críptidos que se ocultan en lugares remotos donde el hombre no puede molestarlos. El Greenlow es una desagradable criatura de leyenda que habita los estanques y pantanos, preferiblemente en aquellos cuya superficie está cubierta de algas de manera que sea difícil para las personas ver dónde termina la orilla y comienza el agua. El Greenlow ataca con sus largos y escuélidos brazos y jala a las personas a las profundidades, donde se alimenta de ellos. A este monstruo de las ciénegas del Este de Inglaterra se le atribuye la desaparición de muchos niños. Sin embargo, parece que el origen viene de un relato mexicano, en donde la leyenda cuenta que una criatura salía de la laguna para raptar a mujeres en las aldeas. Orson Welles realmente no tiene nada que ver con la criatura de la laguna negra, pero él estaba allí cuando se creó la idea. La película se inspiró en un cuento popular mexicano que el director de fotografía Gabriel Figueroa les contó a Orson Welles y a William Holland en una escena para Ciudadano Kane. El cuento popular trataba sobre criaturas que eran mitad hombre, mitad reptil, lo que era fascinante para Hallan. A Hallan le gustó tanto la historia que decidió hacer Criatura de la Laguna Negra. Con eso en mente, Criatura de la Laguna Negra salió 13 años después de Ciudadano Kane, así que Hallan claramente había estado pensando en la idea durante bastante tiempo. La emblemática figura del monstruo de la Laguna Negra enamoró a los amantes de estos clásicos por su innovadora y diferente forma, que es una mezcla entre humano y anfibio. Pero este, en su totalidad, surgió con el estreno de su película. En 1954 se llevó a la pantalla grande la película La criatura de la Laguna Negra, un largometraje dirigido por Jack Arnold y producida por Universal Studios. Para España salió con el título La mujer y el monstruo. En aquella época había una euforia por el cine de monstruos y miedo sobre los temas radioactivos. Fue una época donde la magia del cine hacía posible las más oscuras imaginaciones y ciencia ficción. Además el adelanto tecnológico había sido partícipe para la elaboración de las más fascinantes extravagancias. La criatura de la laguna negra, a diferencia de lo que se cree, supuestamente era el resultado de un experimento científico. Una perfecta fantasía que había impactado tanto a los cinéfilos que, esta criatura llena de escamas, se realizó una trilogía. La segunda película fue El regreso del monstruo, de 1955. Que aunque no fue tan popular como la primera, fue un triunfo al realizar sombrías y oscuras escenas, dándole un ambiente de misterio que maximizaron el éxito de este monstruo. La tercera película, llamada El monstruo vengador, para habla hispana, se estrenó en 1956. Lamentablemente no tuvo el impacto que tuvo sus antecesoras. Sin embargo, la escena final muestra el lado natural y sentimental excepcional. Cuando la criatura parece saborear el paisaje acuático al que ha llegado después de varias penurias, considerándolo su paraíso particular. Un buen final para una historia increíble. Y es que después de todo, el muso de la Laguna Negra ha sido un enamorado que ha caído rendido ante la belleza de la mujer en sus dos primeras películas y sufrido por ello. que no se sentiría liberado y feliz después de curar un corazón roto en un lugar bello donde se encuentra a salvo, no del hombre, sino de lo encantadoras que son las mujeres? de la Laguna Negra es una criatura entre hombre y pez y es el último de una raza de humanoides anfibios que existió en la era devónica y residía en una laguna en lo profundo de la selva amazónica. Fue bautizado por el Dr. Thompson como Gilman. Es totalmente anfibio, capaz de respirar tanto dentro como fuera del agua. Como se muestra en la primera película, es vulnerable al insecticida. También tiene fuerza sobrehumana que se representa en las siguientes dos películas y también posee las manos grandes, palmeadas con garras y afiladas en la punta de cada dedo y posee un factor de curación de acción rápida que le permite sobrevivir a las heridas como los disparos. Como se muestra en la tercera película. La criatura tiene un conjunto latente de pulmones que dependen de sus branquias. En 1987 salió la película The Monster Squad o El Escuadrón Antimonstruos, donde un grupo de niños fans de las películas de monstruos clásicos se deben de enfrentar a ellos en donde la criatura de la laguna negra hace nuevamente su aparición. En el año 2005 se estrena la película Frankenstein vs. The Creature from Blonde Cup, en una expedición, un grupo de viejos científicos traen al cuerpo congelado del monstruo de Frankenstein para poder revivirlo y así concluir con sus estudios para poder hacerlo un hombre civilizado. Pero el lado bestial de la criatura de Victor se verá obligado a actuar como monstruo cuando una antigua criatura amenaza a los lugareños de la isla, la cual es Gilman. Es triste saber que este, al que considero el monstruo más bello de los clásicos, es el que menos se conoce. Al parecer, la última generación que recuerda al monstruo de la Laguna Negra son aquellos nacidos en los años 80s Es decir, aquellas personas que tienen más de 30 años. Son los que aún atesoran lo extraordinario y maravilloso que fue este monstruo cuando surgió en los años de 1954. La modernidad y el avance tecnológico no han sido benevolentes con este clásico, ni porque la trilogía de monstruos fue una de las primeras en exhibirse en 3D, algo futurista y extravagante para aquellos años. En 1964, Universal lanzó un programa llamado Los Monsters, en donde Gilman apareció en el episodio El amor llega a Mockenberg Lane. En este, Gilman podía hablar y solía ser político pero se hizo rico después de encontrar tesoros perdidos bajo el agua. En el capítulo 24 de la especial de Noche de Brujas de los Simpsons del 2013, Guillermo del Toro le da su lugar junto a los otros monstruos clásicos, cuando dirigió la entrada del sofá de la serie, donde se ve apenas por un segundo. Parece que México le tomó un cariño especial a este monstruo, ya que en 1956 podemos ver a la criatura en la película mexicana el pantano de las ánimas En 1958 la criatura nuevamente aparece en la película mexicana El castillo de los monstruos Y en 1968 en la película La mujer murciélago Y bajo una máscara Y el apodo de la mujer murciélago se convirtió en una extraordinaria luchadora. En la película de Pepito y Chabelo contra los monstruos hay escenas de la criatura de la Laguna Negra saliendo de una tina. Escena que quedó para la posteridad. En América, el monstruo de la Laguna Negra ahora solo ha quedado oculto como pieza de colección. Es ahí el único ámbito donde es codiciado y es gracias a estos coleccionistas y amantes del cine de terror donde el monstruo da sus últimos respiros. Al parecer cuando muera esa última generación que lo recuerda quizá muera junto con ellos como un animal en peligro de extinción que se aferra a la vida en el recuerdo de algunos. Deseo que este sea un pequeño y muy sencillo homenaje a esta criatura que si bien es propia de la ciencia ficción algunos lo consideramos como el símbolo de una época donde la magia del cine nos hizo soñar un mundo aterrador pero a la vez extraordinario. La criatura de la laguna negra es mi monstruo favorito, espero les haya gustado este video sobre su origen y también todo este especial que tuvimos sobre los monstruos clásicos. Les voy a seguir trayendo especiales sobre monstruos, el siguiente será sobre los monstruos mexicanos, así que no se los pierdan aquí en Oxlack Investigador. Déjenme sus comentarios si les ha gustado todo, todos estos videos, suscríbanse al canal y compartan los videos. Nos vemos en el siguiente capítulo.